¿Cómo estáis amores? Yo soy Katherine Boyce Y el día de hoy estoy muy contenta porque nos vamos En una nueva aventura, vamos a hacer algo que a mí me encanta Muchísimo El punto es que vamos a ir a probar ¿Cómo se le dice? Golosina, postre ¿Cómo se le dice, Gise? Dulce, dulce mexicano, no No, yo creo que estás mal, no son dulces son postres entonces vamos a conseguir vamos a buscar vamos a tratar de encontrar los postres más extraños de acá en la ciudad de México han probado postres mexicanos no, no. Oye, nada en... o sea no hemos probado nada tienen más de un mes aquí ya y hay... no han probado no tres postres? semanas tres semanas oh. ¿Qué bueno. es el postre mexicano yo probé como una pasta <risa> es verdad <risa> así que puede sí sí sí pero una no. pasta pero sí. la pasta es comida, no es postre No, pero no era, no, como una, le decimos pasta, como un postre, era una, como mazapán Yo quiero un elote, yo no sé si se cuesta como, el, como postre, pero yo Uy, quiero un elote, elote de chocolate Elote, elote sí. de chocolate, yo no he probado ese elote Elote de chocolate Ah, espera Dios, qué observada me estoy sintiendo No, ah, el elote era el maíz, ¿no? Exacto Probamos el elote normal Ah, ok, que no también de, es maíz Pero no de chocolate <risa> Ah, gente, acá llegar nuestro Uber Una fotografía Ah, ok ¿Aquí? Sí, así. <risas> Gise está ahí adentro, todavía no sale Yo me voy Hola Vamos sí. ahorita al castillo de Chapultepec Algo que nos recomiende probar Los duraznos en almíbar y le una... ponen chile No, al llorando no, el así es riquísimo Jícama Ay, jícama, eso me gusta Con chile limón, pepino Pepino no, ¿No? Uh. Acabamos Acá vamos a llegar a la entrada a la banda, de dónde vienen? De Panamá. De Panam ah, yo nunca he abrazado una panameña. ¿Y como que no va a ser el día. No me digan. <risa> que ¿eh? Postre para las niñas que se portan bien. ¿Qué tiene eso? Eso eh. tiene el adobo. amigos nos estamos adentrando al bosque de Chapultepec un bosque realmente grande enorme maravilloso que para recorrerlo en verdad a pie para mí sería algo Sumamente complicado Pero también con otro objetivo Y ese objetivo es probar dulces Como que postres mexicanos Cositas que venden por allí alrededor Hoy la vamos a pasar súper bien Creo que va a ser muy interesante Vamos a parar como que en diferentes puestos Vamos a probar todos los postres que ellos tengan para ofrecer Y vamos a grabar nuestra reacción A ver qué tal nos parecen los sabores El recorrido de la entrada es bastante amplio Bastante grande Pero yo creo que es tan grande Que alguien ya está cansado Cansada, Okay. Me quedé sin aire de nuevo, yo no sé La máscara, mira la máscara, máscara <risas> Me quiere poner viniste? la máscara ¿Dice? Yeah. ¡Qué! Tú me dices a probar dulces, no a probar máscaras Pero también me puedo probar la máscara Yo probé el mole Ese es postre Ah, no, ese no es postre Ah, ah, ah pues Cocadas ¿Ha comido ah, cocadas? No, eso es un postre Ah, es un dulce, eh, es una cocada Más o menos, ¿cómo es el sabor? Delicioso que sale a coco a coco te gusta el coco me encanta aquí venden un montón de dulces amigos acabo de encontrar un puesto acá de postres o dulces o no sé cómo llamarle mexicanos yo creo que ya vamos a empezar a probar algunos para ver para ver qué tal para ver si a Gise le gustan o no no tengo idea, pero este puesto me llamó mucho la atención porque está súper colorido Entonces acá hay de todo para todo ¿Cómo se llaman? Cachetadas ¿Cómo? ¿Cómo? Cachetadas Cachetadas ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No. ¿Y a qué saben? O... Es, ¿Es caramelo? ¿Son picantes. Es dulce de caramelo Son dulces dulce de, de caramelo Bueno, bueno ¿cuánto cuesta? Cinco pesos, una Deme sí. una cachetada la derecha ah, a, la izquierda. a la derecha a la izquierda. Se les cubren los, los dos plásticos. Y se puede formar una paleta. ¿Es una paleta. Como no ¿Cómo? entiendo. Sí. ¿Se le quita cada parte? Se le quita cada parte de la cachetada. en sí. creativo, me agrada. Ah, ok, hay que doblarla y todo. Sí, para que la, se forma una paleta. Mira, esto hay que saberlo hacer. No es cualquier persona, ¿verdad? Uh -uh. <risa> si a mí me dicen, Katherine, arma la cachetada, pues no creo. Aseguró? No creo que me funcione muy bien a mí. Ya se ve un poco complicado el asunto. Nuestro amigo está tratando de convertir la cachetada en una paleta. Porque esa es como la magia de aquí. <risa> Two hours later. ¡Ahí está! ¡Ya salió! Ahora, ¿lo a agarrar así? Hay que envolverlo. Sí. O sea, si no lo envuelves. No se puede. O sea, Como paleta Ya está la cachetada lista El primer dulce o postre mexicano Que vamos a probar aquí en Chapultepec Allí la tiene Gisa, Ya se adueñó de ella Al final quedó en forma de como de una flor No lo puedes morder Esa cara me dice como que ¿Qué te pareció la cachetada? ¡Bien De verdad me gustó, ver. me gustó Realmente tenemos casi el mismo como gusto en el paladar Entonces vamos a ver qué tal con la cachetada en 3, 2 y cachetada Me lo muerda! Me lo muerda! Mm. Ah. Se me, me pega me... los dientes, no me gusta que se pegue Me sabe mucho a los frutirrollos que, com que comía cuando era más pequeña mm. Está bien rico, ¿verdad? A muy... muy rico. Coño, esta cachetada está... tiene Gise dijo que no sabía como a fresita, pero yo le siento un sabor medio fresón, entonces me encanta, creo que la cachetada está bien cool como dulce mexicano. ¿Eso qué es? con chile. Son de crema, son de sabores, son de colores, son de cinco. Voy a voy a comprar esto bueno, no, no, no, que, mira, que es como una combinación. Eh, Nada más probar el, el chicle con el coco, eso para mí va a ser una... El helado de acinco, mira el helado. ¿Cuál es la diferencia ¿Vale, entre helado? un helado y una no, nieve? Los helados son de crema y las nieves son de agua Wow. A ver, yo siempre pensé que las nieves eran helado Ahorita estoy aquí en este puesto de acá atrás Porque vamos a comprar unas nieves o unos helados No tengo ni idea Nunca los he probado para nada Algo que me sorprende mucho es que a la nieve o al helado a lo que sea También le echan chile Entonces yo quiero probar uno con chile Porque es, eso va a estar bien interesante Me dieron un helado no, no es, pero de mango No es helado, es nieve Me dieron una nieve de mango con coco y fresa y chile. Entonces eso se llama chamuada. Chamoyada. <risa> Chamoyada. Aquí ya tengo mi nieve o helado, o es nieve con helado. Esto es nieve, la parte de arriba que está hecha a base de de agua. Y acá es el helado, fresa, coco y mango Y tiene chile y chamoy Yo sé que es el chile y pica Pero no sé qué es el chamoy Y rinera. me asusta ¿Qué es chamoy? La ok, entonces eh, vamos a probar este asunto A ver qué tal con el chilito y también con el chamoy Allí No, no entiendo un poco el sabor del chamoy Estoy dando de comprender Déjame intentarlo nuevamente Con un poquito de nieve Lo, lo, así, comi, lo, lo, Coño si está bueno, está bueno, bueno. A mí me gustó buenísimo. Me encanta, no, lo no, recomiendo. Oye, me puedo tomar una foto contigo. Sí, claro. No. <risa> Amigos, yo me acabo de encontrar con Brenda. Brenda es una fan de hace cuánto? De hace como. Mediante. año y me... que cool en verdad esa ahí no me gusta mucho. Eh, Brenda me comentó que estuvo conmigo no en un en vivo en Instagram. Eso me pareció una cosa demasiado cool y curioso que ella está trabajando aquí en el Bosque de Chapultepec y me dice, "Tengo que correr rapidito para regresar a mi puesto de trabajo." Entonces, Brenda, sé que tuviste de correr para irte, pero te mando un beso y un abrazo enorme. Gise también, aunque está distraída. Ay, te mandamos nada. un besote, Brenda. ¡Muah! Se le echan el... agua al piso. Ah, porque no se levanta el polvo, amiga. Ah, wow. Acabamos de llegar a un puesto de ricas gorditas, de nata rellenas de Nutella, cajeta, mermelada, leche. ¿De qué está hecho esto? Harina, harina de trigo, okay. Vamos, vamos, a probar uno, pero con la Philadelphia. Ay, y si tú siempre comes queso Filadelfia No importa Queso crema con chocolate Es un pan que se llama pan de nata ¿Pan de? Pan de nata se llama Ok. Y se le puede poner lechera, cajeta, mermelada okay. En este caso te le estamos poniendo Nutella Porque uh -huh. se tanto jode de Nutella uh -huh. Con queso Filadelfia <risa> Este es de maíz Es diferente okay. Se le llama gorditas de la villa no, no, no. Ah, ¿Gorditas de la villa? No. Para que la pruebe Gracias. Todos, ¿no? mm. me de que me cayó Esto de está delicioso. Es una galleta, pero yo, yo lo siento como un sabor a pan, no sé, no estoy segura. Qué delicia, amigos. Me encanta. Creo que está bastante rico. Venden dos versiones, la versión de pan normal y la versión esta de galleta, que se muy rica. Vamos a probar la versión de pan a ver qué tal. <risa> ¡Qué vaina tan bueno! ¡Ay, lo vida! Lo voy a hacer, lo voy a hacer en mi caso. Ya me. No digas que no, porque está bien bueno. Me encanta. Mm. Descríbenos el sabor. Yo creo que en mi paladar <risa> está un, un poco confundido entre lo dulce y entre lo que no es dulce aquí pero está cool, sabe bien me, me, la verdad me gusta, me parece creativo voy a darle un par más de, de mordidas <risa> ¿qué es esto? un refresco es? preparado ok, ¿eso se considera algún postre o algo? no, es una, es una bebida refrescante lleva hielo, limón, sal, chile chamoy chile chamoy el Ajá. chile y el chamoy es algo que aquí Creo que todo el mundo se lo pone a todos. Sí. Está super cool. Está super sí, cool. Sí. Yo ya me porque se llama porque ya viene el agua. No, no, no. Y ya cuando ¿Qué? viene el agua ya cierran todo, todos todo se nos vamos rápido, se va, va rápido. Sí, este te va rápido. Y aquí se ve muy fuerte. Sí. Muy sí, Bueno, amigos, hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que lo hayan disfrutado un montón desde Chapultepec. Este este bosque es demasiado hermoso y así de hermoso es de grande Este bosque es grande y es sumamente hermoso Ya va a caer el aguacero, no podemos seguir probando porque todo el mundo está corriendo Y los puestos están cerrando ya que viene la lluvia Coméntenme aquí abajo en la cajilla de los comentarios su postre mexicano favorito Acá caer una gota al final del día todos los que probé me encantaron me fascinaron quiero seguir probando lamentablemente en la lluvia no nos va a dejar al parecer Comentenme aquí abajo su postre mexicano favorito y por favor recomiéndenme qué postre ir a probar pronto Los dejo con un beso enorme los amo demasiado Si no estás suscrito al canal suscríbanse yo soy Catherine Voice y